Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. El juego no es eh, la forma de expresarse un niño... ...sino el lenguaje universal de toda persona... ...el juego nos ofrece la oportunidad de conectar entre nosotros... ...desde el disfrute y desde la autenticidad... ...del uno con el otro... Hoy tenemos un espíritu travieso en el programa y por eso contamos con tres invitadas que nos van a llevar de la mano a recuperar eso tan esencial como es el humor y el juego, eso que a los adultos a veces nos cuesta o olvidamos practicar. Gemma Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gema Ruiz es psicóloga clínica y psicoterapeuta con formación en musicoterapia y arteterapia. Es la creadora del blog Educa con Humor, donde comparte artículos sobre psicología infantil, juegos, ideas, manualidades, siempre orientados hacia una educación consciente. Gema, la pregunta es inevitable. ¿Nos podrías dar tu propia visión de qué significa o qué supone la educación consciente? Eh, perdona, que es que no te he escuchado bien. Sí, por supuesto. Querríamos saber mmm, en qué consiste la, la educación consciente, porque hemos oído hablar muchas veces de ella y luego al final cada, cada autor o cada profesional tiene su propio punto de vista. Sí, Me si no gustaría escuchar la última parte. Eh, hombre, la educación consciente, eh, yo, creo consciente eh, yo creo que vivir consciente, ya no solo educar mm. conscientemente, yo creo que es necesario, ¿no? Pararnos a reflexionar cómo tratamos a nuestros niños, cómo pasamos por el mundo, es que es esencial, ¿no? Para educar a conciencia. Y, y muchas veces pues es que hay tanta información que, que genera mucha confusión y se tiende a pensar a lo mejor pues que la crianza consciente es dejar hacer lo que uno quiera o, o bueno, hay muchos hay mucha confusión ¿no? al respecto y yo creo que nada tiene que ver con eso, nada más de la realidad, ¿no? Tiene que haber unos, eh, que tratemos a los niños con amor, con respeto, que eh, acompañemos sus emociones y jugamos con ellos, ¿no? Y mostremos interés por sus intereses, es básico para su autoestima, para nutrirla, pero por supuesto tiene que haber unos límites, que nos dan seguridad, que nos aportan pues pues todo lo que necesitan los niños para moverse por el mundo con alegría y con confianza ¿no? y educar conscientemente no es más que eso que es acompañar eh, conscientemente, con respeto y, y sin juzgar, ¿no? Y, y todas esas cosas que son sentido común, pero que a veces se nos olvida. Bueno, dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? <ríe> Muchísimas gracias, Gemma. Nos lo vas a desarrollar ahora dentro de un ratito. También contamos con una juguetona, Jessica Clemente. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con vosotras, Paloma. Jessica Clemente es licenciada en Bellas Artes, coach especializado en PNL, facilitadora de disciplina positiva y creadora de la plataforma Rejuega, por eso digo que es una juguetona. Desde ella promueve el valor del juego en la infancia como un elemento de autoconocimiento y autorregulación emocional. Jessica, los adultos parece que se nos ha olvidado el juego, pero ¿cuándo y por qué dejamos de jugar los mayores? Se nos ha olvidado, pero están nosotros hasta el último suspiro de nuestros días. Porque el juego es una necesidad intrínseca del ser humano. ¿Cuándo hemos dejado de jugar? Yo creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, pero yo digo que, que la vida nos lleva a momentos de apnea. Yo digo que el adulto está conteniendo esa respiración porque, como digo, es una necesidad intrínseca que, que sale, que el niño y la niña le dicen, deja de respirar un momento y contienen la respiración, ¿Verdad? pero hay un momento en que necesitan soltarse y ponerse a respirar y, como locos, pues el juego es igual. El niño puede contener un momento al no jugar, pero necesita jugar porque es juego, son jugando. Y al adulto pues hemos tenido muchos momentos de apnea que al final nos llevan a, al día a día a estar conteniendo esa respiración. Creo que a cada uno las circunstancias nos ha modelado a ser hoy lo que somos, pero eso no significa que podemos reencontrarnos, redescubrirnos jugando y volver a conectar con esa autenticidad que no es nada más ni nada menos que eso, volver a ser. Muchísimas gracias y por último se une a nosotros esta mañana Inmaculada Espinosa quien desde 2002 trabaja por una educación integral inclusiva en convivencia Es maestra de pedagogía terapéutica y su día a día discurre entre alumnos con altas capacidades y necesidades específicas de apoyo educativo Bienvenida Inmaculada, muy buenos días Hola, buenos días, gracias por invitarme Inmaculada, cuéntanos, ¿cómo es esa educación inclusiva por la que trabajas? Pues mira, yo creo que siempre lo digo, además, la palabra inclusiva la pongo, pero parece porque como que hay que ponerla, pero creo que la palabra inclusiva está totalmente integrada en la palabra educación porque Cierto. es que la sociedad es, eh, es diversidad en sí misma, que no es diferente, ¿no? Estamos con la palabra eh, diferencia, pero es que cuando conoces a la persona, te das cuenta de que cada niño, cada adulto, cada persona, pues es totalmente diferente. Y, y sí, tenemos unas necesidades muy comunes, pero también eh, muy dispares entre sí. Entonces, mmm, yo creo que a una educación se llega cuando atiendes a esa diversidad, ¿no? Cuando partes desde esa diversidad. Si no partimos de la diversidad, creo que la educación, eh, como ha dicho también antes mi compañera, mmm, no está siendo consciente para nada porque no se está dando cuenta de que de a quién va dirigida. Que al fin y al cabo es pues a, a todos los chicos, a la sociedad... A, por eso no, no incluyo, no es incluir a las altas capacidades o incluir a un chico que tenga algún tipo de, de trastorno específico, sino que simplemente es mmm, adaptar la educación en general a todos en particular. Parece que es como una, una contradicción, pero, pero no lo es. Tenemos que cambiar la educación, no a los chicos. de Pero en fin, no sé si... Y ahí, y de, ahí parto, de ahí parte toda mi educación y por eso... Mmm, también incluir, vamos a incluir, es que no es que tengo que incluirlo, es que parece que los de altas capacidades hay que incluirlos también, es que están ya incluidos, es que no claro. es algo aparte que tengamos que, que atender. Atendemos a todos y y punto, nada más, de proporción a sus necesidades. Sí, porque parece que los niños con necesidades especiales son los niños que están un poquito por debajo y que les cuesta, pero un niño con altas capacidades que también le cuesta, pero porque está con otras habilidades distintas que necesita una, un cuidado especial. Inmaculada, al hilo de eso que estás hablando, ¿cuál sería el antónimo, el opuesto a inclusión, exclusión o estigmatización? Lo opuesto a inclusión es uniformidad total, creo yo, que sería. Ah, bueno, claro, es verdad, claro, claro. Es uniformidad, o sea, tengo esto que enseñar y así lo voy a enseñar. Quien lo pille bien y quien no lo pille, pues, entonces, yo creo que la mayoría también ya de la docencia estamos mmm, muy concienciados en ese aspecto porque como mínimo, como mínimo, en un mismo aula puede haber eh, tres niveles como mínimo, tres niveles curriculares, entonces, tenemos que atender a, a todo eso, no tengo que... Y yo creo que sí, que poco a poco vamos, vamos todos sí. en, en la misma dirección. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a recordar que podemos, sabemos y debemos seguir jugando y riendo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Gemma Díaz Ruiz es psicóloga con, como hemos dicho, formación en musicoterapia, arteterapia y todo lo relacionado con el juego. Hablamos de educación consciente. Gemma, ¿qué papel tiene el sentido del humor en esa educación consciente? Pues todo. Yo creo que es una de las estrategias más importantes que tenemos los educadores, el sentido del humor. Cuando nosotros nos cuidamos, si queremos un cambio sustancial, eh, un cambio de chip a la hora de educar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar un poquito para adentro, cuidarnos nosotros, ¿no? Y, y eso va a hacer que nosotros tratemos mejor a los demás y resolvamos los conflictos de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Es importantísimo, es que el sentido del humor, eh, vamos, no es todo, ¿no? Cuando uno está bien y se siente bien consigo mismo, pues a los demás eh, resuelve las situaciones. Si no es que las situaciones se apoderan de ti, porque cuando estás cargados a los topes, cuando no delegas o no, no haces a favor de tus emociones o por estar bien, al final, pues lo acaban pagando pues los niños o, o los que tenemos al lado. Hace un instante, cuando presentaba a Jessica, hacíamos alusión a el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y el sentido del humor, ¿ese sí que es el más común? Bueno, yo creo que el sentido del humor... Lo tenemos todos, ¿no? Y, y como decía también mi compañera antes, ¿no? El juego que a veces lo hemos perdido un poquito, que nos queda ahí como, como inconsciente, eh, cuando lo sacas, cuando disfrutas con los niños, es que todo eso es que es maravilloso, es que uno, puede, si está atento y se deja las presas en el cajón, es que puede resolver muchas carencias que venimos arrastrando, ¿no? De, de lejos. Y es imprescindible, y además es que es divertidísimo, y por supuesto compartir con ellos cosas que les gustan y les interesan, es la manera más efectiva de nutrir su autoestima y de que se sientan válidos. El humor es humor cuando está basado en el respeto. Si no, deja de ser humor para ser sí. algo muy doloroso. ¿Cómo descubriste particularmente, tu gema, la crianza positiva y respetuosa? Bueno, la crianza, se habla mucho de crianza positiva, de crianza sí. positiva, de crianza consciente, de crianza respetuosa, pero para mí no deja de ser eh, eh, eh, el sentido común de toda la vida, de decir, cuando uno trata a los demás con empatía, cuando uno se pone en el lugar del otro y entiende que desde la comprensión todo se resuelve mejor que desde la imposición, eh, pues se da cuenta de que, de que es la mejor manera de, de crear un buen ambiente familiar, de tratar mejor, de, de que los alumnos, por ejemplo, pues, funcionen mejor. Si invertimos en emociones, si invertimos en, en todas esas cosas importantes, realmente importantes, todo funciona muchísimo más fácil. ¿Cuáles son para ti los principales bulos sobre la aplicación de crianza positiva porque muchas veces, como tú decías hace un instante, no, Habla, oímos hablar mucho de ello, pero exactamente no es que exactamente, parece que buscamos que alguien nos dé un manual una, un listado de ítems o de, de pasos que tengo que dar pero y sobre eso, ¿cuáles son los mayores bulos que hay sobre educación? Eh, desde Yo ese creo punto de que eso? se piensa, se tiende a pensar que, que, bueno, que dejar hacer a los niños, por ejemplo eh, y que no haya límites es, es una cosa que tiene que ver con la, con la crianza respetuosa, con la crianza positiva y no es así, ¿no? Los niños necesitan no estar a la deriva, necesitan que alguien les recoja sus emociones que alguien les recoja y les pueda explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Que lo haga con respeto, pero que sí que les diga, o sea, tú eres libre para enfadarte, cariño, entiendo que estás enfadado, que tienes rabia, pero... Eh, tenemos que intentar aprender a expresarlo de la manera que no llegue a los demás, que sea resolutiva, ¿no? No se trata de tapar estas emociones o de. ¿no? Muchas veces eh, caemos los adultos, y es otro de los tópicos, eh, querer proteger tanto eh, la autoestima de nuestros niños que lo que conseguimos es el efecto contrario, ¿no? Intentar complacer en todo, intentar eh, evitar cualquier malestar o frustración a nuestros hijos, eh, no, no va a nutrir su autoestima en absoluto, ¿no? Necesita ese espacio para poder equivocarse, para poder pensar. Y para poder solucionar. Es que eso es imprescindible y tenemos que, que ser conscientes de eso. Los que somos padres o educadores hoy en día hemos sido educados, para la redundancia, de una forma totalmente distinta a la que estamos intentando educar a nuestros hijos. Por eso a mí particularmente me gusta decir que, que somos o sois unos valientes porque con nosotros han utilizado unas estrategias que no, no, no sé si nos han funcionado pero de aquellos lodos, estos barros y, y estamos implementando algo que no han usado con nosotros y lo estamos haciendo de forma totalmente ensayo-error. Nos cuesta a los adultos de hoy en día, eh, asumir esos conceptos que nos estás planteando sobre la crianza de sus hijos, esa crianza respetuosa, desde el acompañamiento, desde escuchar, desde empatizar, en general, eh, eh, ¿nos cuesta por esa vivencia que vamos arrastrando? Un poquito, porque lo tenemos muy integrado claro. y son cosas que hemos escuchado a diestro y siniestro, ¿no? estamos acostumbrados a los castigos, a las amenazas, a los chantajes, a las órdenes, a, a los premios, ¿no? Estamos muy acostumbrados y decimos incluso, pues automatizamos, no pasa nada, no llores, cosas que las decimos sin ninguna mala intención, pero que simplemente que nadie nos ha enseñado el poder de las palabras, ¿no? Las palabras pueden abrir o cerrar puertas y realmente nadie nos ha dicho, oye, en lugar de decir no pasa nada, di, bueno, tranquilo, está todo controlado, ¿no? Sé lo que hay que hacer, porque no es lo mismo, si pasa algo, pasa algo, ¿no? Uh -huh. Negarlo no... Y entonces sí que es cierto que, que ante un nuevo paradigma siempre hay un poquito de... De, de miedo, porque la mente humana, pues al fin y al cabo, se siente cómoda lo que conoce, ¿no? Claro. Y cuesta cambiar, ¿no? Y dices, uy, hay familias que te dicen, claro, el castigo, bueno, es que yo si no le castigo, no. Ya, pero es que está ya comprobado científicamente que el, que el castigo no, no se da ningún aprendizaje con él, ¿no? Eh, mueve los sentimientos de rabia, eh. Eh, no, no fomenta el aprendizaje ni va a favor de las personas, no hay otras herramientas otros recursos, otras alternativas que sí que nos van a servir para que un niño si no sabe hacer una cosa bien, aprenda a hacerla de otra manera más constructiva Hay quien afirma que nos hacemos adultos no porque dejamos atrás a nuestro niño, sino porque dejamos de jugar, ¿cómo puede un adulto volver a conectar con el juego? Bueno, pues rodeándose de niños eh, cuando no está rodeado de niños eh, es que hay alegría, hay entusiasmo, hay ganas de hacer cosas, eh, siempre cuando uno está atento, ¿no? lo que decimos siempre, ¿no? una vida con, de no practicar la relajación, hacer cosas a favor de nosotros cuando, nos, cuando estamos bien y somos conscientes de nuestras carencias porque al final los niños no necesitan unos eh, educadores perfectos, pero sí conscientes de sus carencias, de sus dificultades y cuando uno está con niños, eh, antes decimos somos el espejo, ¿no? el reflejo de los niños, pero es que también ellos son nuestro espejo. A veces te encuentras diciendo cosas que dices, uy, esto yo se lo he escuchado a mi madre y siempre hubiera dicho que no, que no lo diría jamás. ¿no? Y, y te dan un poco en la frente. Los niños, rodearse de niños significa conectar de nuevo contigo y jugar. Y a la que empiezas a jugar es que es contagioso. A mí como me encanta, pues no, no tengo que esforzarme mucho, la verdad. Y precisamente, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en la educación de tus hijos con respecto al juego concretamente? Bueno, eh, es que es divertidísimo, a mí me gusta mucho inventar, me gusta mucho jugar, me gusta mucho la música, entonces claro, se hace fácil, pero sí que es cierto que también eh, tenemos que, que ser conscientes de que no es ahora toca hacer esto o ahora, ahora toca hacer lo otro, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, tiene que respetarse el ritmo de los niños, a veces no apetece y a veces no están colaboradores por lo que sea, porque están cansados o porque no tienen ganas, entonces tenemos que respetar porque a veces parece que los adultos queremos mandar incluso en el juego, ¿no? y a leccionar continuamente. Yo creo que el juego es muy importante si, si se deja ese espacio, porque los niños cuentan con muy poquitos ratitos de no sentirse juzgados. Están constantemente tras la expectativa de un adulto, de si lo ha hecho bien, de si lo ha hecho mal, de si es pasivo, de si es pasante. El juego eh, libre al final permite ese espacio para que un niño eh, no tenga que cubrir expectativas de nadie, ¿no? que sea feliz jugando y disfrute jugando. Hace un instante precisamente hablabas de, de la necesidad de, de... Generarse espacios de, de comunión, ¿no? Pero claro, no todo es color de rosa. Aparecen momentos en que surgen los conflictos y los desacuerdos continuos entre padre e hijo, sobre todo llegado a ciertas edades. ¿De qué forma podemos recurrir al, al socorrido juego? Bueno, más que socorrido, al conectador, si existiera la palabra, Ajá. juego, para resolver esos conflictos. Más que para resolver esos conflictos, para resolver las fricciones que surgen en esos instantes. Y los momentos de, de resolución de conflictos son, son muy importantes. Yo creo que tenemos que aprender los adultos a resolver los conflictos de forma eficaz, sobre todo. Y tenemos que, eh, claro, cuando se dan rabietas, cuando se dan explosiones emocionales, cuando no nos hacen caso, cuando hay que hacer las rutinas, todo esto genera muchísimo estrés. Y, y queremos resolverlo rápidamente y ya, ¿no? Y, y, y claro, no funciona así. Los niños eh, van a otro ritmo, mucho más pausado y tenemos que parar. Y tenemos que tener en la mente una, una pregunta siempre. Es decir Lo que yo hago en respuesta a la actuación de los niños ¿ayuda o empeora? Porque muchas veces eh, nuestro propio estrés eh, hace que empeore toda la situación, que todo se cargue de, muchísimo más, de muchísima más eh, ansiedad. no Y entonces eh, tenemos que partir de la base de que los niños no son robots y de que los niños no eh, tienen el cerebro todavía formado. no Hasta los 20 años aproximadamente su corte prefrontal no está todavía madura Entonces no son capaces yo voy a decir siempre no son capaces de anticipar ni de planificar ni de reflexionar ni de controlar sus impulsos como nosotros esperamos ¿no? y nosotros nos enfadamos mucho pero realmente no sirve para nada este enfado no al final es sabiendo qué puedes esperar eh, teniendo unas expectativas eh, realistas no de función del temperamento función del cerebro de la, de la maduración del niño tú puedes pedir unas cosas o otras y puedes reformularlas si están mal formuladas y el juego aprovecha siempre es mucho más fácil seguir al juego que seguir las normas, que claro. seguir ¿no? mm. todo el rato, entonces hay que usar la creatividad un poco y, y intentar siempre buscar la manera mm, más amena posible Gemma Díaz Ruiz promueve una educación respetuosa y creativa para construir una sociedad mejor y así precisamente lo refleja en su primera obra La magia de los niños. Una guía práctica que propone diferentes actividades para comprender mejor la psicología infantil y educar desde el respeto. De hecho, el digamos subtítulo de la obra es Guía práctica para educar en la vida real. Porque ahí yo creo que falla, faltaba ¿no? ese, ese real porque la vida eh, no es la teoría, sino es lo que vivimos cada día. Cuéntanos Gemma, ¿cómo surge la idea de tu obra. Bueno surge de, de la intención de, de prevenir. Yo creo que es un ejercicio de prevención. Si queremos una sociedad más sana, yo creo que tenemos que pararnos, tenemos que mirar cómo hacemos las cosas y tenemos que aprender nosotros a, a entender nuestras emociones, porque si no es imposible conectar con los demás, a resolver conflictos, para enseñarles a los niños cómo eh, cómo gestionar los conflictos cuando les pasen situaciones estresantes. A, a lidiar con, con, ¿no? con, eh, con la sociedad, o sea, a los niños les tenemos que enseñar la asertividad, eh, cómo relacionarse con los demás y todo eso eh, es que es importantísimo, entonces surge de la idea de ayudar a las familias, pues, pues, de ofrecerles recursos de ofrecerles alternativas, porque cuando uno está atascado, pues, necesita que alguien le diga ostras, pues, mira, no, podrías hacerlo así o podrías hacerlo así, ¿no? No solo teorías sino recursos y, y eh, ofrecerles realmente, pues, formas de, de poder solucionar y salir de ese atasco, ¿no? Y sobre todo para que se les trate a los niños con respeto. Para mí lo más importante es conseguir eso, que a los niños se les trate con respeto, que a veces se consideran un poquito como ciudadanos de segunda y no lo son. Ellos tienen su propio mundo interior y, y tenemos que comprenderlos. Nuestro programa cuenta con el reconocimiento de la Asociación Española de Educación Emocional, ASEDEM, y... Raro es el programa en el que no surge la idea o flota la idea de la educación emocional. Desde tu propio punto de vista, ¿por qué es tan importante la educación emocional? Es esencial, es esencial. Eh, hay familias donde no se habla de emociones. Eh, por eso yo propongo muchos juegos y muchas cosas para poder tener un vocabulario emocional. ¿no? Eh, las emociones hay que enseñarles a los niños que no se meten para adentro, no se esconden, no se reprimen, no se intenta que sean de otra manera. Eh, las emociones son las que son. Entonces, eh, tú cuando un niño está en esta ayuda de rabia, eh, no pretendas que no tenga rabia y que no se enfade, tiene derecho a enfadarse. O sea, al final es acompañar, no es eh, intentar que no suceda, reprimirlo, sino acompañar esa emoción, recogerla y que el niño aprenda a lidiar con eso. ¿no? Y así aprende a tolerar la frustración y, y más adelante desenvolverse en la vida eh, de una forma segura. Hablamos de juego, hablamos de compartir, hablamos de empatizar, hablamos de pasar tiempo juntos, pero la realidad es que la vida real, como, como haces alusión a tu libro, está digitalizada. ¿Qué consecuencias tiene la digitalización en la sociedad a la hora de la educación de los más pequeños, de la educación en general y de la educación emocional en concreto? ¿Es una ventaja, es una desventaja? ¿Nos aísla, nos conecta? ¿Cómo lo ves? El tema de las pantallas es un tema complicado porque... Eh, no es que sean enemigo por supuesto las, eh, las, las tecnologías nos aportan muchísimas cosas que antes no podíamos hacer no y que ahora pues sí, pero se tienen que usar siempre con muchísimo sentido común, los niños pequeñitos hasta los dos años no pueden estar con pantallas y luego a partir de esa edad con muchísima precaución, ya no solo a nivel de, pues, de visión, no lo que recomiendan los sí. de, de sino a nivel psicológico, eh, yo siempre digo que el problema viene cuando limita aprendizajes. Cuando nos está limitando el hacer cosas constructivas, cosas creativas, rodearnos de cosas realmente bellas. Cuando nos impide eh, aprender la paciencia, ¿no? cuando todo es inmediatez al final. Y todo sucede tan rápido, tan rápido, tan rápido, que los niños se acaban aburriéndose de todo. No, eh, no hay nada más triste pues, que un niño que diga, es que estoy aburrido, es que estoy Uf, aburrido. Es que, cierto. Hombre, es que si se aburre un niño, yo ya, vamos, no puede ser. Entonces las pantallas muchas veces se utilizan como pequeños canguros, ¿no? entre comillas, ¿no? de, de, para tener los niños un poquito rápidamente entretenidos, que nosotros podamos tener tiempo, pero hay otras opciones, podemos eh, pues, eh, preparar la habitación con unos juegos, eh, iniciarles eh, en materiales educativos eh, bonitos, no, interesantes, motivar a los niños con otras cosas, porque si no al final se vuelven adictos al ruido y, y es un peligro y se, se pierde pues, esa capacidad también de, de, de, con problemas de atención, problemas de irritabilidad genera muchísimos problemas si no se usa con medida. Tienes que desde pequeñitos tiene que haber unas normas muy claras, pautadas, consensuadas, que para, para que luego en la adolescencia no sea un problemón. Muchas veces lo que ocurre es que renegamos de la forma en la que hemos sido educados Aquellos consejos de nuestras abuelas lo que, la, Digamos, la forma de educación y de crianza que han ejercido nuestros padres sobre nosotros Pero ahí esa sabiduría popular está llena de, de, de sabiduría, por supuesto Por eso se llama así, ¿no? ¿Qué consejo de crianza de nuestros abuelos sigue hoy en vigor y seguirá siempre? Bueno, yo creo que el respeto El uh -huh. respeto yo creo que siempre ha estado... Y que, que no podemos perder Invertir en el respeto para mí lo es todo. Porque para poder convivir con los demás tenemos que aprender a respetar. Y para eso es importante eh, respetarnos a nosotros mismos. Yo a los niños siempre les digo: es que la integridad está por encima de cualquier cosa. Eh, el respeto no, no, no. Ahí no hay condiciones, ¿no? Eh, el amor es incondicional, tenemos que mostrar ese amor incondicional. Pero el respeto siempre por encima de cualquier cosa, ¿no? Gema Díaz Ruiz, la magia de los niños, una guía práctica para educar en la vida real. Muchísimas gracias por recordarnos que a través del juego del humor y de compartir momentos especiales, conectamos con nuestros hijos y además serán los momentos en los que nunca se olvidarán de, de nosotros. Sí. Muchas gracias por acompañarnos gracias esta mañana. A ti, Paloma. Para Jessica Clemente, el juego es vida y jugar amplía nuestro mundo. Jessica, cuéntanos, ¿de dónde viene ese interés tuyo por el juego y la creatividad? Pues la creatividad creo que me viene de toda la vida, como a todo el ser humano, lo llevamos de serie. Eh, pero sobre todo me viene de cuando tengo a mi hijo en mis brazos, mi primer hijo, al ver cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se interrelaciona con el entorno a base de curiosidad, de asombro y, por supuesto, guiado por el juego. Fue como empezar a ver, a empezar a reconectar, como nos decía Gema, con ese juego, con esa necesidad lúdica que todos tenemos y también empezar a ver que en la calle había menos juego del que yo creía. Ah, claro, porque además nosotros sí que hemos jugado en la calle. La, el que más del claro. que menos y el que más del que menos ha tenido unos abuelos que tenían un pueblo y en el pueblo iba. Pero hoy los niños de hoy en día no están en la calle. No sé por qué, pero la realidad es así. Una consulta, Jessica. Eh, hablamos de juego, pero ¿juego y actividades lúdicas son lo mismo? No. Bueno, por lo menos yo no lo entiendo así. Uh -huh, claro, claro. Paloma, tu punto de vista. Yo... Exacto. Yo lo entiendo como. El juego es una necesidad innata, es esa que surge del interior. Y hablamos de juego en este sentido, a ese juego espontáneo, auténtico, natural, que sale de observar el entorno que tengo en mi entorno y, y, y de repente una chapita ya me da para jugar a, no sé, a algo en particular. Es algo innato. Y después actividades o juegos lúdicos... Eh, son aquellas que ya tienen una intención, que están guiadas, que tienen un fondo, un trasfondo pensado generalmente por el adulto propuesto para un niño o una niña o para adultos en general. Son conceptos distintos porque nacen de necesidades diferentes. Uno está orientado hacia el descubrimiento y el otro hacia un poco la educación, quizás sería. sí. Hacia, hacia una necesidad de descubrir el mundo, uh -huh, podría uh -huh. ser el juego, sí. ¿no? cuando hablamos de juego espontáneo. Y la otra es, bueno, de, de un, un objetivo, digamos, que hay un objetivo detrás, que después sí que es verdad que puede ser flexible y en ese transcurso a adquirir ese objetivo puede eh, existir posibilidades, que es donde está la lúdica, ¿no? ¿Dónde escojo? donde yo lo creo? Pero sí que es verdad que suele haber un objetivo final. ¿Qué habilidades son las que se desarrollan mediante esas actividades lúdicas? Todas. <ríe> yo te diría, más que en, en las actividades lúdicas, yo te diría que en el juego. Vamos a, a mezclarlo todo. Uh -huh, ¿no? Si nos acuerdo, dan sí. La posibilidad de jugarlo, esas actividades lúdicas nos dan la posibilidad de, de ser nosotros jugando. ¿sí? Eh, desarrollamos todo. Mira, la primera y fundamental es el descubrimiento de quién soy yo, qué habilidades tengo para jugar esa actividad que tengo delante. Claro, claro. Porque quizás todavía me falta desarrollar, por ejemplo, una agilidad que puede ser la motricidad fina, ¿no? el, el poder poner una piedra en una pala y transportarla sin que se me caiga, algo tan sencillo. Pero jugando adquiero esa habilidad. ¿Cómo lo tengo que hacer para? Me descubro a mí, descubro al mundo, descubro al entorno, descubro la relación, descubro al otro. Por otro lado, me desarrollo motrizmente, porque el juego es movimiento, tanto en pequeño formato como en gran formato, y mi musculatura se fortalece jugando. Mi musculatura, y ya te digo todo lo que hay dentro de nosotros mismos, también nos sirve para desarrollar el lenguaje, para desarrollar eh, pequeños aprendizajes, como yo creo que el juego es un método científico aplicado sí. en, en un pequeño formato, que es un niño o una niña, pero realmente... Son laboratorios eh, andantes un niño o una niña, se pasan el día investigando, haciendo fórmulas, experimentos y con eso son aprendizajes relacionados con una emoción concreta que normalmente es positiva y cuando hay una emoción concreta y positiva en ese laboratorio es un aprendizaje para toda la vida. Cuando observamos a un niño jugar, pone, quita, sube, baja, cambia, muta, eh, alterna, innova, descubre... Pero el juego, pese a ser libre, ¿tiene fases o etapas? Sí, el juego es, es, está en constante desarrollo, igual que está en constante desarrollo la persona. El juego es di muy diferente desde cuando nacen a ahora, cuando somos claro, adultos. Bueno. Uh -huh. Y evoluciona conforme vas adquiriendo también, por uh -huh. un lado, habilidades motrices, habilidades cognitivas, habilidades emocionales. Y va evolucionando con eso. Pero fíjate que para que evolucione necesita que esas etapas se pasen, se vivan, se disfruten. Porque si no, nos quedamos huérfanos de haber experimentado esos aprendizajes que hablábamos ahora. ¿no? Necesitamos vivir cada etapa para que después se desarrolle como necesite desarrollarse según, como decía muy bien, inmaculada la singularidad de cada persona. Claro, porque cuando dejamos de vivir una etapa, como tú muy bien dices, además me gusta esa forma de expresarlo, nos quedamos huérfanos de ese aprendizaje, pero la realidad es que nuestros niños, quizá por el tipo de sociedad que hemos creado, bueno, pues las circunstancias de la vida... En, juegan poco porque tienen poco tiempo para jugar. Realmente su día está muy ocupado. Si, con, si comparáramos nuestras jornadas laborales con las jornadas laborales entendiendo eh, colegio, deberes, etcétera, un niño son leoninas en su caso y no queda tiempo para jugar. Jessica Clemente, ¿suprimiría los deberes en favor de jugar más tiempo? Sí. Así <risa> <risa> rotundamente. Oh, yo te diría... ¿no? Yo te diría <risa> ¿Por qué no convertir esos deberes ah, claro. en laboratorios lúdicos de casa? Si convirtiéramos, si convirtiéramos esas... O sea, si entendiéramos que el niño y la niña y el ser humano en general aprende de la realidad, de, del, del vivir en contacto con la realidad, tú podrías mandar una receta para hacer en tu casa durante esa semana y estás aprendiendo no solamente... Eh, como hacer una receta, sino Procesos, mediciones eh, Química, física Lenguaje Lectura, tienes todo Tienes todo Piensa qué necesitas y aplícalo En la vida, las matemáticas Cuando me dije, no me gustan las matemáticas Pero es que lo tienes en todos lados En cada paso que das La música también Lo tienes integrada en tu día a día Creo que el concepto de, de ver Aparte, fíjate Deber, sí, debo de, eh, ese concepto de deber lo deberíamos de transmutar, mm -hmm. de transformar en realidad. ¿Qué realidad me está ofreciendo esto que yo quiero que ese niño o esa niña aprenda? Y cuando lo traes a la realidad es cuando ese aprendizaje realmente se vincula con el ser humano de una forma muy especial y mucho más significativa. Y cuando hablamos de significativa es ese conocimiento necesario que se fija emocionalmente al ser humano de forma espectacular y sobre todo que nunca se olvida, claro es que él no se olvida total, queda totalmente integrado hacíamos referencia hace un instante a qué cosa más triste ver a un niño que se aburre o ver a un niño o escuchar a un niño decir oh, que me aburro ¿es posible, Jessica, aburrirse jugando? ¿o, o, Mira, o, o, o, o son dos conceptos que no son compatibles? yo ahí difiero un poco Déjame diferir. Por supuesto. Porque fíjate que cuando a mí me dicen es que me aburro, digo, bien, qué guay. Porque el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Uh -huh. El problema es que socorremos ese aburrimiento por el miedo de no saber soportar esa emoción de frustración de que no sé qué hacer. Cuando yo, yo pienso el aburrimiento, soy muy visual y me la imagino como una ola de mar. Eh, tiene una fase, ¿no? me aburro, me aburro, me aburro y llega un momento en que estoy en la cumbre de esa ola y de repente me entra una idea, digo, ¡Oh! he visto un lápiz, he visto un papel y me pongo a dibujar o me pongo a hacer cualquier otra cosa. Necesitamos darle tiempo, igual que al juego, a ese aburrimiento para que surjan de esa persona, de ellos y de ellas mismas, ese juego espontáneo. Ese juego que realmente necesita surgir y que realmente le va a favorecer a ese aprendizaje, a ese, cono a ese conocimiento, a esa relación con el otro. Pero necesitamos dar tiempo y no socorrer. El juego cautiva, envuelve, subyuga... Hay infinidad de, de, de expresiones que podían definir cómo, cómo nos envuelve el juego. Pero claro, ahí entramos en un terreno peligroso que es cuando el niño solo quiere jugar. ¿Cómo podemos gestionar las obligaciones o, o, o las cosas, todas esas cosas que todos tenemos que hacer que no nos gustan especialmente? ¿Qué preferiríamos jugar? ¿Qué ocurriría si el adulto lo mirara de una forma mucho más lúdica, a esas rutinas diarias. Claro. ¿Cómo vivirías tú un poner la mesa desde, por ejemplo, un cubo, un dado donde tengas las diferentes piezas que tienes que llevar a la mesa y lo sacas al azar? Venga, ahora nos toca platos, ahora ha salido vasos, ahora podemos convertir el día a día en una actitud lúdica. Fíjate que no te estoy diciendo que jugar todo el día, sino cómo es tu actitud ante las cosas que le tienes que proponer a ese niño o a esa niña, porque el niño y la niña van a jugar, son jugando. Esto lo tenemos que tener claro. Es una necesidad que le envuelve, es como su respirar que decíamos antes. Entonces, tú como adulto, ¿qué actitud, qué sal le pones a ese día a día? ¿Qué sazón le metes para que esa relación, esa conexión con ese niño o esa niña sea en la sintonía, imagínate los diales de la radio, ahora que estamos en sí. la radio, si lo mueves hay un momento en que no escuchas, pero llega un momento en que escuchas esa conversación que te están transmitiendo en la radio. Pues la lúdica es lo mismo. Si movieras un poquito el dial para conectar y escuchar, estarías metiendo juego en esa conexión con tu hijo, con tu hija. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos volver al suelo a jugar con nuestros hijos? Porque nos da vergüenza, generalmente Ay, no, nos buño. da vergüenza. Nos da vergüenza y por un, por un lado nos da vergüenza y por la otra hemos escuchado tantas y tantas veces que jugar es una pérdida de tiempo mm. que nos lo hemos creído. Cuando realmente jugar es un despertar en el ser humano, disfrute. Y no nos permitimos disfrutar porque está penalizado, porque tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que, debemos de, volvemos al deber. Sí. Entonces, claro, sentarte a jugar es que no, no estás siendo el adulto que deberías de ser. Y nos causa vergüenza, nos causa pudor. ¿Tú crees que jugamos cada vez menos? Bueno, yo quiero, yo quiero pensar Ay, que ¿qué? deberíamos de jugar cada <risa> vez más, pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos nos empujan a no jugar porque no es productivo, no no, no, no está bien visto y, y nos dejan no ese, ese poco espacio. Pero me ha encantado lo que ha dicho Gema, que, que debemos de empaparnos de juego y debemos empaparnos de niños y de niñas porque realmente los maestros, los mejores maestros en el arte de jugar son ellos y ellas. Y dejarnos espacios para reconectar con ese juego adulto, fíjate que decíamos que el juego evoluciona sí. Y seguramente tú, adulta, tienes una forma de jugar que no has identificado aún Y quizás es tu momento cuando te pones a cocinar Quizás es tu momento cuando te pones a leer Quizás es tu momento cuando te pones a hacer footing O cuando simplemente te tumbas a la bartola a observar el paisaje Hay espacios, lo que pasa es que no los hemos identificado como espacios de disfrute y debemos de cultivarnos esos espacios para sentirte equilibrada, serena, para poder conectar con ese niño o esa niña de esa forma consciente, como nos decía Gemantes. A una familia llega un bebé y, por supuesto, la responsabilidad y los cuidados, sobre todo si son padres primerizos, eh, abruma. Y muchas veces lo que piensas es, ¡ay, tengo ganas de que sea un poquito más mayor para poder jugar con él! Porque parece que un bebé es un cachito de carne que poco más que le das de comer, le limpias el culete y le pones a dormir, no, no hay mucha interacción. Pero con un bebé se puede jugar. Mira, yo soy de esas primerizas que se, le entraron la responsabilidad y se abrumó totalmente, ¿no? Y como decíamos, el juego es un constante desarrollo igual que tu hijo. Y fíjate que tu hijo y tu hijo te está dando la oportunidad de volver a observar el juego en estado puro. Y de a poco a poco ir redescubriendo cómo ese niño o esa niña juega desde el primer momento. Cuando de repente se observa la mano, no entra la mano en su, en su plano de visión y se quedan embobados observando minuto a minuto cómo es su mano o su pie y se empiezan a chupar. Todos esos momentos son momentos de, de descubrimiento que decíamos, ¿no? el, el, la curiosidad, el asombro forma parte del juego, por lo tanto ya están jugando y son necesarios para adquirir esa fortaleza muscular para después pasen a, a caminar. Yo te diría, párate a observarlo, párate a observarlo. Lo que pasa es que queremos que ya estén haciendo y haciendo para ellos y para ellas es simplemente para, para observar las sombras, para observar la mano, para observar tu cara. Y queremos que pasen más cosas, pero es que todo tiene un proceso, todo tiene un tempo y todo tiene un, una paciencia que a veces hemos perdido también. Jessica Clemente recientemente ha publicado su primer libro Crecer sin prisas con la editorial Grijalbo. Jessica, ¿cómo nace Crecer sin prisas? porque además es Crecer sin prisas guía educativa para conectar y disfrutar con tus hijos ¿cómo nace esta obra? pues nace de esa necesidad mm. que tuve de madre también eh, de haber querido entender que a pesar de vivir en un mundo donde van a una velocidad atroz, nuestros hijos y nuestras hijas nacen y se desarrollan a un tiempo particular y único de cada individuo, de cada hijo, de cada hija que tenemos. Nace de la necesidad de acompañar, porque es un viaje, de acompañar a ese adulto, a esa madre, a ese padre que necesita redescubrirse para saber quién es ahora en este momento, para poder acompañar y conocer en particularidad a esa, a esa personita, a cada una de las personitas que tenemos delante y darle la oportunidad de crecer siendo ya lo que vienen a ser. No lo que queremos, no lo que la sociedad nos impone, no el, el tipo de metodología pedagógica que, que de fuera nos invade, sino darte esa pausa para pensar. ¿Cómo quieres educar a tu hijo o a tu hija? Desde la conexión y el disfrute, desde ya. Porque tú decías ahora, ¿no? Es que quiero que crezca para mm. empezar a jugar. Pero es que ya puedes empezar a disfrutar y conectar y jugar desde ahora, desde ese bebé que ya es, ¿no? Pero necesitas parar, necesitas tomar conciencia. Jessica Clemente, me quedo con esta última reflexión que nos has regalado de redescubrirme yo y dar oportunidad al ser que tengo a mi lado. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y te deseo el mayor de los éxitos con tu crecer sin prisas. Un placer, gracias, gracias a ti y a Para Inmaculada Espinosa un niño es per se feliz somos los demás los que a lo mejor le hacemos infeliz. Inmaculada, tú eres experta en todo lo que tiene que ver con alumnos y niños con altas capacidades intelectuales. ¿Tener altas capacidades puede convertirse en un problema? Hmm. Problema, me da cosa llamarlo problema, porque parece que la palabra problema siempre va ligada a algo malo, ¿no? Hmm. Pero sí que es verdad que, que tener altas capacidades siempre lo hemos visto como algo... Eh, como una lotería, ¿no? Como algo muy guay, como algo muy bueno, sí, claro. O incluso, mira, tu hijo tiene altas capacidades, pero no siempre lo es. Primero porque un chico con altas capacidades, eh, bueno, para empezar, es un niño, es una niña, es no es nada diferente al resto. Claro. Y tiene actitudes o tiene cualidades que por ser precisamente un niño no sabe gestionar. Al no saberlas gestionar, Ahora mis compañeras, por ejemplo, han hablado de eso, de las emociones, de gestionar las emociones. Eh, pues ahora pásalo a un chico que tiene eh, una disparidad entre emociones, nivel curricular, entendimiento lógico. Entonces, mmm, pásalo ahí y ya el chico tiene muchísima más dificultad en gestionar quizás esas emociones o esa diferencia de la que él mismo está siendo eh, consciente pero no sabe qué le está pasando. Porque muchas veces los chicos comienzan así, no sé qué me pasa, eh, soy raro, o es que no, no entiendo, no estoy bien con los demás. No son todos, gente ¿eh? de todas formas. No, que, no hay que generalizar. Eh, como todo como todos los chicos, porque vuelvo sí. a esa diversidad. O sea, mmm, la alta capacidad no es algo en lo que te haces experta, ¿no? Quiero decir, sino que ves... Eh, todo el mundo diferente, una diversidad total, se trata uno, se trata otro y de pronto ves un grupo al que parece que mmm, van solos y es todo lo contrario si se deja que vayan solos pues se pueden perder entonces eh, no sé quién fue de mis dos compañeras que han hablado antes los chicos mmm, al libre albedrío pues no, hay que, creo que fue eh, Gema, que hay que, que hay que dejarlos, hay que apoyarlos hay que acogerlos, hay que acompañarlos y, y sobre todo un niño que no entiende mmm, qué está pasando, que porque a él le gusta una cosa, a los otros no, según la madurez educativa también que tenga, la lógica, la... es que es muy. Yo lo trato, o sea, como un niño, claro. como una niña. Los voy conociendo y según eso, pues, vamos, vamos aprendiendo. Se suele pensar que los niños con altas capacidades son peculiares, tienen conductas que les hacen diferentes a los demás. ¿Un niño con altas capacidades juega como los demás o incluso en el juego también son distintos? Es que hay de todo. Por supuesto, y... sí, claro, claro. Claro, quiero decir... Eh... Si encuentra su, su sitio, vamos a llamarlo así, donde se encuentre bien, donde le entiendan, pues los hay que están callados y se apartan y están solos en el recreo porque no encuentran su sitio y son felices así, o sea, eh, estamos empeñados en que vamos a hacer que juegue, vamos a hacer que estén con los demás, vamos a hacer, pero es que a lo mejor el chico no quiere mm, y está bien así. Y, dentro, y luego en sexto de primaria o en primero de la ESO, pues encuentra a su grupo, encuentra a sus amigos y es entonces cuando él se siente bien o, o está a gusto. Hay otros a los que sí hay que acompañarlos, sí hay que ayudarlos, sí hay que eh, reconducirlos, darles las manos, porque quieren y quizás no saben. Pero es por todo eso, su forma de pensar es diferente, su forma de actuar también lo es eh, entonces no casa mucho con la forma mm, estandarizada ¿no? mm, que, sí. que puede encontrar en el cole, en el patio, y sí puede tener eh, algún tipo de, de dificultad. La, la demanda que tiene también un chico con altas capacidades sí que es un poco diferente, claro. pero mm, déjame añadir que claro... Mm, ...como a mí me encanta... <ríe> ...es que me encanta estar con los niños... ...porque es que ahí soy feliz... sea ...como sea, es que es donde... ...soy feliz realmente... ...pues me adapto al chico que sea... ...y a partir de ahí pues aprendemos... ...jugamos... ...y, y si ves en el libro... ...no solo hemos tenido grupos de altas capacidades... ...sino que... ...han trabajado entre todos... ...el de altas capacidades pues se ha unido mejor al chico... ...que tenía un nivel curricular dos o tres años por debajo del curso en el que estaba, o tenían adaptaciones curriculares importantes, pero todos han sabido casar y trabajar incluso juntos, o sea que quizás sea algo más allá. La labor de Inmaculada Espinosa ha sido reconocida en numerosas ocasiones y ha recibido diversos galardones. El Premio a la Excelencia Educativa para los Superdotados en el año 2014, el Premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa en 2017, el Premio Educatividad de la Fundación Santillana en 2018 y ha sido nominada a la Mejor Docente de España en 2018 también. Ha sido presidenta de la Asociación de Superdotados de Cádiz y recientemente, de la mano de la editorial de Esclé ha publicado la obra Niños Felices alumnos capaces, que es a la que precisamente acaba de hacer alusión. Inmaculada, ¿cómo surgió la idea de esta obra? Que además su subtítulo es Ideas de enriquecimiento para alumnos con altas capacidades intelectuales. Pues le digo exactamente porque también lo cuento incluso aquí. Eh, cuando llegó a mi aula el primer chico con altas capacidades, hace ya ocho, bueno, nueve años, eh, la necesidad la tuve yo. Eh, tuve que comenzar a informarme, a saber qué se puede hacer porque había muy poco, había muy poco sobre qué son las altas capacidades, estaba muy estigmatizado, la palabra sí. que usaste antes es perfecta para este término, porque sí que es verdad que parece que todos teníamos en la cabeza, pues ese superdotado que todo lo sabe, que eh, sabe de Egipto, sabe de planeta, y no hay que ayudarle en nada. Sí. Entonces, es totalmente erróneo, ¿no? Esa foto del niño con gafa, del bebé con gafas con un libro, ¿no? Esa es que no tiene nada que ver. Son niños y niñas que eh, necesitan, lo que hemos dicho antes, como siempre, una compañía, una ayuda, una complicidad, que, que sientan que eh, la otra persona le comprende. Y entonces vi como una especie de vacío educativo, porque mmm, comenzaban, como les pasa a muchos también, no a todos, a fracasar en el cole. Y no solo eh, académicamente, sino emocional Comenzaban a fracasar y los padres, pues, la mayoría de ellos, pilar fundamental total, porque sin los padres no se puede avanzar en la educación de, de unos hijos desde el cole, pues los padres te preguntan, trabajas con ellos y, y vamos avanzando. Y esa fue la necesidad que yo tuve. Vi un vacío, comencé a trabajar, empecé a inventar, empezamos entre todos incluso a inventar. Y, y simplemente el libro fue... Mmm, para que otros también lo tengan ya. A ver si le claro. he dicho una frase muy simple para que se entienda, ¿no? O sea, si alguien necesita hacer este tipo de talleres, este tipo de educación, porque este libro no solo es, o sea, no solo hablamos de niños con altas capacidades o simplemente con necesidades educativas en general de sacarlos del aula. Se habla de educarlos dentro del aula porque no tienen por qué esperar a salir del cole para tener extraescolares o, o, que, o salir del aula para tener algo especial. Dentro del propio aula ordinaria, pues se puede trabajar con todos y todos se pueden enriquecer. Tanto el que tiene adaptación curricular significativa eh, con niveles eh, por debajo de su nivel de curso escolar, como los que están por encima. Entonces podemos casarlo todo y todos se enriquecen de todos claro. esa es mmm, la base primordial y bueno y si a alguien le sirve pues genial yo lo hubiera querido para mí hace tiempo porque es que no, nada, que no había nada ahora gracias o sea, eh, afortunadamente sí que tenemos mucha más eh, mucho más material y muchos más recursos a lo que recurrir y luego ya eh, la web y internet pues Está es de información. Para poder tener ideas y demás. Se estima que hoy en día, en un centro escolar con mil alumnos, podría haber unos 45, incluso 50 superdorados o niños con altas capacidades. Muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad docente, entendiendo por comunidad docente tanto los, el profesorado como las familias. Inmaculada, ¿cómo sugerirías a los profesores asignar el nivel de trabajo apropiado para motivar y estimular? Por supuesto, en tu libro ofreces un montón de estrategias, pero algo muy sencillo para la que cualquier profesor que nos esté escuchando hoy domingo por la mañana diga, uy, mañana por la mañana, lunes, voy a hacer esto en clase, a ver cómo va. ¿Qué, qué, qué, nos sugerir, ¿qué le sugerirías? Pues mira, así, eh, a gros, grosso modo y muy concreto, muy rápido, aunque se pueda profundizar, eh, programar la clase como mínimo en tres tiempos. En tres tiempos, el tiempo teórico, el tiempo de juego y el tiempo de práctica. El, el tiempo de juego, tiende a ser el juego que han hablado antes mis sí. compañeras, no nos vamos a ir al patio a jugar a la pelota, Eso es el juego libre eh, creativo, total, que deben tener siempre los niños, entonces, sobre todo cuanto más pequeños sean en más tiempos debe estar dividida una clase, y cuanto más mayores pues quizás necesiten menos tiempo, los niños no tienen tanta capacidad de atención a una clase eh, eh, magistral de un profe hablando durante mucho tiempo, entonces, sí eh, recomendaría sobre todo para concretar la clase, como mínimo, en tres tiempos diferentes, eh, teoría, práctica y juego, en el orden que el profe vaya viendo. Y como mínimo, también tener eh, preparados tres niveles diferentes, curriculares, según el grupo. Pero no tres niveles en el que yo le dé a un niño una cosa y el otro diga, ¿por qué este tiene esto? porque yo? No, no. Todos en equipo, todos juntos y todos tenemos algo diferente, entonces nadie lo es. claro Cuando todos tenemos algo diferente, pues nadie lo es. Entonces se convierte en una normalidad y, y eso quizás es lo que yo podría recomendar así de pronto, me he puesto nerviosa, me has dicho corre, corre No, por Dios, al contrario, y te lo agradezco porque es que es una, una pauta muy muy sencilla que probablemente no caigamos en la cuenta en ello, quizá no caemos en la cuenta porque no observamos tanto a, al, al, bueno, no observamos y se nos hace a veces complicado eh, eh, esa creatividad no a la que tanto Jessica como, como Gema hacen alusión. Te hablamos, por supuesto, de las familias. ¿Cuáles son los mayores retos para los padres con niños de altas capacidades? Pues mmm, el mayor reto es cuando mmm, se convierte en la palabra que, que has dicho antes, cuando se convierte en un problema. Cuando tener un hijo, de hecho, una vez escuché a una familia que estaban hablando en el colon, es que mira lo que nos ha pasado tenemos ahora una desgracia usaron esa palabra, qué un barbaridad. disgusto en la familia, un disgusto en la familia Dios mío, ¿qué ha pasado? no le pregunta y entonces dijeron es que eh, a mi hijo pues le han, de, le han detectado altas capacidades, claro, te quedas mm, di, claro, como en serio, como si se fuera una enfermedad, yo ¿qué, qué, qué, digo y eso es un disgusto, pero no, es que he escuchado, claro, claro, lo típico claro. cuando nos dicen si te duele el corazón no te metas en internet, ¿no? que tienes un infarto seguro, ¿no? ese tipo de cosas. <ríe> sí. pues, estos padres pues a lo mejor eh, entraban en internet, se informaban, leían muchos comentarios y parece que ya es cuestión del ser humano que nos vamos a lo malo. Por muchas cosas buenas que veamos, entre 100 buenas, vemos una mala y eso mm, es mm, lo que mm, me está pasando mm, a mí, ¿no? Entonces mm, lo veían como no se va a relacionar, va a ser infeliz, va a tener fracaso escolar, o sea habían sacado todo lo malo, todo lo que puede pasar, pero no solo a él, sino a cualquier niño también sí. puede pasarle, quizás a él, que con más probabilidad, si no se le acompaña, pero se le tranquilizan, o no, vamos sí. a ver, eh, tu hijo simplemente pues tiene, entonces, ¿qué pasa con la asociación? Yo sí recomendaría a los padres con chicos con altas capacidades y exactamente igual que si tienen otro tipo de necesidad educativa, que contacten con otros padres que tienen el mismo el mismo la misma detección, el mismo diagnóstico, el mismo informe, porque encuentran ah mira, mmm, no es tan raro o ah vale, que no pasa nada. Ah mira, este hizo esto, entonces encuentran respuesta, tranquilidad, pueden hablar abiertamente de lo que de lo que les pasa y, y no se sienten tan diferentes. Eso es lo que yo también recomendaría a los padres, que busquen a que busquen un poquito de ayuda en la que apoyarse y como última pregunta y me vas a permitir hacer un pequeño juego con, con el título de tu obra niños felices alumnos capaces mi pregunta es la siguiente los alumnos son felices y entonces son capaces o, o y son capaces y eso les hace felices no la felicidad por encima de todo siempre <risas> siempre Además, yo creo que los que somos padres, pregúntale a pregúntale a cualquier padre, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo sea feliz cierto, cierto. o que te venga con dieces en todo? Vamos a ver. La felicidad siempre por encima de todo. Y eso no solo afecta a un niño, afecta a cualquier persona. Totalmente si eres feliz, si estás a gusto, si estás en un ambiente bueno, eh, pues trabajas mucho mejor, aprendes mucho mejor, estás más cómodo y eres más tú mismo. Claro. Entonces mmm, tienes muchísima menos dificultad. Y eso, lo, eso es la base principal de, bueno, del libro, de mi actitud en clase y de todo. Si estás a gusto, si estás bien, si conectas, es que ya todo va todo va solo. Pues muchísimas gracias Inmaculada Espinosa por acercarnos a esa realidad que hay en las aulas de esos 45 niños de cada mil que son con necesidades educativas especiales. Y gracias por acompañarnos esta mañana. A ti muchísimas gracias. Aprendemos jugando y riendo. Jugar desarrolla la curiosidad y el conocimiento, ya que cada juego se presenta como un conjunto de retos que estimulan la atención y nos impulsan a conocernos a nosotros mismos, a experimentar y esforzarnos y divertirnos. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Jessica Clemente que observando el juego libre y espontáneo podemos percibir la esencia de la persona que tenemos delante, sus gustos, sus habilidades, sus valores, su motivación, incluso las emociones que está sintiendo. Gemma Díaz nos recuerda que el sentido el humor es el recurso más importante que tenemos las familias para construir una sociedad más consciente, más respetuosa y emocionalmente sana. Inmaculada Espinosa nos invita a no olvidar que todo comienza y termina con la educación, porque es el pilar con el que el mundo en el que el mundo se basa para crecer. Muchas gracias, Gemma Ruiz, Inmaculada Espinosa y Jessica Clemente por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las tres y, y cómo no, gracias a usted que nos escucha fiel cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Palomornos.